¿Qué tal amigos de las redes sociales? Y en este momento estamos en Tasquillo, Pueblo con Sabor. Pueblo con Sabor porque hacen un mole delicioso y aparte es un lugar en donde se pueden encontrar de estas maravillosas albercas, de esta maravillosa naturaleza. Venir aquí es venir a relajarse, a disfrutar, aquí hay paz, aquí hay tranquilidad. Puedes venir con toda tu familia y... Pues les van a hablar de, de esto. Estamos con... Acabo de encontrar a mi amiga que se llama... Irene Olvera Costa. Señora Irene, ¿cómo está? Bien. Muy bien, ya vi, ya vi. ¿Y usted, señor? Victoriano Martínez González. Victoriano. Platíquenme en dónde estamos en este momento para que la gente sepa en qué lugar nos encontramos. Sí, estamos en el centro ecoturístico... Estamos en el centro ecoturístico de Ni, Ubicado en la comunidad de Cuchitlán. Así se escribe, miren, síganos platicando. Del municipio de Tasquillo. Eh, esta, esta empresa es una empresa de tipo social. Se, nos constituimos en el año 2013. 2013. Y empezó a funcionar en el, el 2014. Excelente. Exactamente, el 21 de marzo de 2014. Muy bien. ¿Quiénes pueden venir, señora? Pues toda la gente, todo el... Que sean niños, que sean lo que sea, adultos, todo, pueden venir aquí a nadar con tranquilidad y, y con confianza. Muy bien, ¿y qué nos encontraremos aquí? Pues ahí tenemos este chapoteaderos, tenemos una alberca familiar. ¿De y... qué lado, no? ¿Está la alberca? ¿De aquel sí, lado sí. también está? Sí, tenemos... Vea nada más de lo que se están perdiendo aquellos que no han venido a Tasquillo. Y los que ya vinieron, como yo que ya he venido como cinco veces, pues por eso regreso. Eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos traer a toda la familia, aparte hasta al perro? Podemos traernos nuestras mascotas aquí. Sí, nada más con su respectivo. Su sí, la limpieza. Caminita. Sí, hay que ser responsables sí. también si traemos a nuestra mascota, pues también debemos de cargar con, claro, con la correa, la correa por este, ¿eh? para que no se vaya a echar un chapuzón. Sí. <risa> y la limpieza, desde sí, luego. Limpieza sí. eh, ¿Qué más tenemos? Porque si tenemos hambre queremos traer, podemos traer algo. Sí, sí pueden traer este comida, pueden así meter todas, ahora sí que alimentos todos. ¿Cómo llegamos? Se llega eh, a Tasquillo, directamente a Tasquillo, hay combis para, hay combis para, este, para que. vengan. señora, no, no muerde. <risa> sí, hay nada, nada más le va a dar un, aquí una, un besito. <risa> hay combis que los traen de Tasquillo a cuchitlán y ya de ahí caminan del jardín del, de la comunidad hacia el hacia el río que del centro del jardín ahora sí que de, del centro del jardín hasta acá cuánto nos hacemos eh, cuando mucho cinco minutos ahí está cinco minutos híjole esta es una gran oportunidad vengan señores a Hidalgo porque Hidalgo tiene algo y aparte tiene esta maravillosa alberca que me voy a aventar en este momento ahí les encargo el celular yo sí voy a disfrutar de Tasquillo. Cuídense mucho. No, nos vemos, yo me quedo aquí.